sol. Bueno, da igual. Bueno, esta es la parte B. Eh, la parte B es más complicadilla, como se puede ver, se puede apreciar. Y, mmm, bueno, además, pasa una cosa. Eh, es más complicado, lo toco más complicado de lo que en realidad es. Eh, mi profe, pues, la, se la ha enviado grabada para que me diga a ver qué le parece y qué puedo mejorar. Y me ha dicho que, en realidad, pues, por ejemplo, todo está para hacer una por aquí. En realidad, en realidad lo que hace el colega es un... Un arpegio de esta manera. No recuerdo ahora mismo cuál, no lo he sacado, pero no es tan complicado como todo esto que estoy haciendo hoy aquí, ¿vale? Es más... Todo esto ya por aquí arriba sí, pero aquí abajo no es tan complicado. Bueno, el caso es que la tablatura que he estudiado es esa y es la que voy a enseñar. No viene mal tampoco enfrentarse a cosas complejas porque así, pues evidentemente, cuanto más complejo y si lo soy capaz de sacarlo, que me imagino que seréis capaces, pues lo fácil pues os va a resultar evidentemente más fácil. Bueno, pues vamos al lío del Montepío. Empezamos con un triplete, que es... Así es como yo lo toco. En realidad me estoy dando cuenta que no lo estoy tocando bien, que no es, sino debería ser... Con el pulgar. ¿Por qué? Pues porque la siguiente melodía... Nota de la melodía, perdón... Tengo que empezar por el, por el índice. Entonces, si, si doy aquí con el índice, tengo que duplicar... Que no pasa nada, solo que no voy tan rápido, ¿vale? Entonces, como se trata de llegar a 200, yo lo habré tocado ahora mismo a 100, lo que habéis visto antes, 170, 180. Esto hay que llegar a 200, 210. Eh, ahora mismo mi límite está en 180, es que más no, he, no he sido capaz, me, me equivoco. Y puede ser por eso. Puede ser porque, eh, por ejemplo, doy dos veces aquí. Bueno, entonces hago el triplete. Y ya empieza la melodía. pasar una cosa igual que pasaba antes cada vez que le doy a la, a la cuerda quinta al aire me va a permitir desplazarme para poner la siguiente posición entonces hago ya me voy a la siguiente posición esto sería un 2 extra creo al darle a la quinta me voy a la siguiente que es un 2 normal y corriente y ahora acabo en el traste 14 de manera que hago traste 14, ¿vale? Y ahora viene la cabalgadilla, esta que yo le digo. A ver. ¿Vale? Que es bastante complicadilla. Traste 12 en segunda, traste primera, traste primero en 10, y traste 12 en la quinta. a Poner así que se ve un poco mejor. Repito lo anterior porque estaba en mala postura. A ver, así. Y aquí repito con el. Aquí le doy con el, con el medio y ahora repito dándole con el, con el o sea medio y ahora tengo que repetir dándole con el índice. Esto es muy importante para poder hacer el cambio luego a la siguiente postura que sería esta. ¿vale? ¿Lo veis? Voy a poner así para que se vea bien. Hacer esto me ha llevado un montón de tiempo. Solamente esta pamplina me ha llevado, pero un taco de tiempo. Hasta que he descubierto, digo, hostia, es que si repito dos veces con un dedo, es que no puedo. Es imposible, porque ya me, me trabuco, como se dice aquí, para, para la siguiente parte. Entonces, ¿vale? Primero con el medio, luego con el índice. Y ahora ya hacemos la cabalgada. Aquí hago... Índice medio y ahora empiezo con 14 12. Le doy a la quinta al aire, lo cual me permite subir al sexto séptimo. Vale. Quinta al aire, subo. Ahora quinta al aire, subo, ¿vale? Perdón. Ahí se me escapó esa nota. Ahí, repito. O sea, ¿qué hago? Esto sería 14-12, luego hago 7-6, y es mejor ponerlo así... No así, porque hago menos movimientos cuando tengo que cambiar a la siguiente. ¿no? De, repito, 12-14, perdón, 14-12, 7-6, 5-3, 7-5, y ahora ya 5 al aire, ¿vale? Repito esta parte. Perdón. Otra vez ¿Vale? A mí se me, se me da por levantar este dedo ¿Vale? Y ahora viene ya la parte final que hace 5 aire ¿Vale? Esto me sirve además para decir Voy a empezar de nuevo segundo traste, perdón, quinto segundo traste. Eh, segunda cuerda, quinto traste. Y vuelvo a repetir lo mismo. Y ahora, en vez de hacer la parafernalia toda esta hacia arriba, hacia arriba en el, en el mástil, quiero decir, hago... hago 10-10, 11, yo lo pongo aquí, creo que va mejor con la ley esta de el mínimo movimiento posible y ahora hago quinta, sexto traste de la segunda cuerda y repito lo mismo. Y ahora volvería a repetir, esta sería la parte A1, eh, perdón, A, B1, ¿vale? Entonces la voy a repetir entera para pasar a la B2. Empiezo. Vale, hay que tener cuidado, pues yo por mi parte, de poner esta postura bien, que siempre... Y trato de no poner el, el traste quinto Bueno, parte B2 Bien, en la parte eh, B2 Voy a hacer absolutamente todo igual Pero voy a acabar En vez de acabar en En el traste sexto Sexto, sexto, sexto, sexto Voy a acabar en el traste quinto Y voy a hacer De manera que haría demás exactamente igual bueno pues voy a tocar el tema entero para que veáis la parte a a 1 a 2 b 1 b 2 y... y que lo saqué